a base de una Internet cada vez más extendida a nivel global, se desarrollaron las redes sociales como nuevas plataformas que muy rápidamente se volvieron inmensas, entrelazando a millones de personas. Facebook, Twitter y otras redes revolucionaron las comunicaciones y las formas de interacción entre los universitarios. Este es un periodo de intenso desarrollo tecnológico que se caracteriza por los avances en temas de movilidad, desarrollo de aplicaciones, consolidación de redes, desarrollo de simuladores y la utilización del cómputo en la nube. Las computadoras rápidamente se articularon con los smartphones y las tabletas, dando lugar a sistemas integrados y de intercambio de información sincronizada. La universidad desarrolló un sistema de telefonía digital y cada vez usó más la red para compartir sus aplicaciones entre la comunidad universitaria. A través del crecimiento de la Internet, la universidad está teniendo una presencia global Participó en el proyecto académico de iTunes U y los portales institucionales y los blogs personales de los profesores cada vez tienen un uso y consulta más amplios. Muchas de las funciones institucionales están migrando hacia un enfoque que contempla la movilidad, la visibilidad de los productos y la digitalización de trámites y procedimientos. La cartelera cultural está en línea, se están desarrollando aplicaciones con fines académicos, los sistemas de evaluación docente y de tutoría cuentan con un soporte digital. Los servicios bibliotecarios y de información también avanzan hacia un modelo digitalizado. En términos educativos, con la aplicación del MEIF, se incorporó la asignatura de computación básica de manera transversal para todos los alumnos. Se ha iniciado un esfuerzo hacia una educación multimodal y el proyecto Aula, en el que se capacitaron miles de profesores, favoreció el uso de las TIC en la enseñanza. La llegada de Ramón Parra le otorgó a la universidad una racionalidad y un impulso muy importantes para la incorporación de las TIC a la institución. Se avanzó en términos de organización y planeación con el primer plan de desarrollo tecnológico de la universidad y la Dirección de Tecnologías de Información subió de estatus para convertirse en la Dirección General de Tecnologías de Información, dependiendo directamente de la rectoría. La dirección creció en personal, en responsabilidades y sus funciones se han ido diferenciando cada día más. Su enorme poder se expresa al tener instalaciones especiales y ser la dirección general que mayor presupuesto tiene bajo su control. Se hizo evidente también la amplia necesidad de capacitación de los académicos. La oferta de actualización docente se ha incrementado, en el proyecto Aula participaron miles de profesores y sin embargo no hay un proyecto institucional que oriente las necesidades formativas del profesorado ni la precisión de la incorporación de las TIC al currículum. La imagen que tiene la universidad a nivel nacional es una universidad altamente tecnologizada. ¿Quién contribuyó a esa imagen? Víctor Arredondo y Ramón Parque. Porque son dos personas que tenían una proyección a nivel nacional y un reconocimiento a nivel nacional. Entonces yo creo que eso es importante y eso nos ha puesto en el lugar que está actualmente en la universidad. Yo creo que ya ahorita estamos a buen nivel. A lo mejor nos faltan cosas en algunos puntos, pero yo creo que ya tecnológicamente pues, tenemos un sistema de telefonía muy bueno, que es digital. Tenemos muchas cosas montadas en red que a lo mejor no aprovechamos porque las desconocemos. El liderazgo que trajo Víctor Arredondo y la visión que trajo Víctor Arredondo es lo que cambió todo. Y lo bueno, la continuidad, aunque yo lo digo en el buen sentido, que le dio a muchas de las ideas eh, eh, pacientes, mi de Raúl. Pero para que esos cambios se hagan grandes, eso se requiere una continuidad de su como Él utilizaba las tecnologías para, para atender todos los requerimientos. O sea, él todo lo contestaba a través del correo. A todo mundo le contestaba mensajes, correos, ¿cierto? entonces siempre estaba haciendo uso de, de la plataforma tecnológica. ¿no? Entonces para mí era así como que, híjole, cualquier cosa que no funcionara, pues casi siempre lo sabía por él. Mirar ¿no? su visión y continuidad es lo que hizo que la, de la, la universidad... Ha, ha, ha, en muchos ámbitos a nivel nacional de repente ha sido el líder en esos temas y por X o Y se deja y vamos para abajo. Vuelva a continuidad. Todo plan estratégico debe de alinearse al plan rectoral. Es decir, las líneas principales, las prioridades, el rumbo viene de arriba hacia abajo. Yo como administrador siempre dije... El elemento, el elemento más importante en una organización es el recurso. La vida útil de los equipos es muy limitada, entonces tienes que estar al día al día. La política que ahorita yo estoy viendo que se está dando es cómo muchas de las cosas que ya tienen se ponen realmente en operación, en funcionamiento. Todo el mundo le está apostando a la movilidad, a, a todas las aplicaciones, es donde te decía, nosotros ya hemos incursionado con el, uso de, con el desarrollo de aplicaciones móviles, aplicaciones como el de ingreso a la Universidad Veracruzana, en su momento la universiada, aplicaciones para para todo el material de etnoecología, para el Centro de Investigaciones tropicales que nos pidieron. Tenemos también cuestionarios móviles que para los estudios de opinión. La biblioteca también es una aplicación móvil. Para áreas como el Instituto de Ingeniería nos pidieron una calculadora de balanceo de rotores. Es de las primeras aplicaciones móviles que estamos teniendo en la academia. no El Universo también está por liberarse ya la, la, la aplicación móvil de Universo del Museo de Antropología la cartelera de este, universitaria de la Dirección General de dirección Cultural, todo eso está ya a, a punto de, de liberarse este año. ¿Cuándo se va a acabar de tantas cosas que salen nuevas en la tecnología? Ahorita ya con todo que lo puedes ver desde el los teléfonos y todo eso, pues ahora tienes que ir hacia allá, que sí, tienes que ir modernizado bueno, o sea, hacia allá vamos. El uso de redes sociales. Nosotros lo hemos estado incorporando de alguna manera a Eminus, pero hay que incorporarse mucho más fuerte porque pues es el ambiente de los estudiantes. Entonces, allí es donde debemos aprovechar también el potencial, que siempre están conectados y hay que, hay que llegarles los recursos a través de estas plataformas. Necesitamos trabajar muchísimo y vencer todas las resistencias para que en las facultades se aproveche mejor las herramientas tecnológicas, porque pues viene en un sistema informático puede venir capa por capa la disección de un cuerpo humano con mucho más claridad de lo que te lo puede pintar el maestro en el pizarrón. Lo que sí tenemos como quien dice que pudiera ser de impacto académico, pero creo que no hemos logrado hacer la penetración en la v son, pro, son proyectos como la biblioteca o como iTunes U. Aquí nosotros participamos desde el 2010. Ese también sentimos que es un proyecto académico porque... En realidad fue fue algo muy, muy interesante para nosotros porque fuimos la primera universidad pública que participó, inclusive antes que la UNAM, solamente fue el TEC de Monterrey, la Universidad Veracruzana y otra universidad pública, no recuerdo exactamente cuál fue. Para poder participar ahí nos pedían que contáramos con cierto número de recursos para poder estar en la plataforma. Entonces, ¿qué hicimos? Únicamente compilar, decirle a todos los investigadores, a todo el mundo, a ver qué tienen de material. Vamos a compilarlo, vamos a subirlo a la plataforma. Solo podríamos subir podcast, eh, archivos PDF y videos. Todo lo que teníamos ahí, que también mucha gente dice, es que ¿por qué en Apple? ¿Por qué no en la V? Lo tenemos en la plataforma de Apple porque es vista mundialmente, ¿no? pero los recursos los tenemos también en la Universidad Veracruzana. ¿Qué vamos a hacer con el software privativo y el software libre? O sea, si debemos de seguir dependiendo de un software comprado, de licenciamiento, o debemos de empezar a diseñar nuestro propio software. Y creo que por allá va mucho de eso. ¿Debemos de usar una nube de alguien o debemos de pensar en nuestra nube? Ir hacia la nube también es un tema que nosotros hemos, hemos incorporado, hemos tratado de investigar es parte de la, de la legislación o parte de la normatividad que tendríamos que adecuar. Hace falta un área legal. Un área legal, pero enfocada a todo, lo a todo lo digital. Es que todo se está volviendo abierto. O sea, tenemos que ir hacia ahí porque también ningún recurso va a ser suficiente y tenemos que ir construyendo juntos. ¿no? A, mí, a mí me da miedo lo que está pasando ahora en las tecnologías. Es tanto el manejo de información que debes tener una capacidad muy bien organizada para poder hacer y ver tanta información y tantas bases de datos. Ahora estamos a la, la inversa. Por eso ahorita está mucho el tema de Big Data porque los investigadores tienen en realidad que profundizar y en estudios tan solo como los que hacía el doctor Chaín. Yo creo que todo lo que daba a Ragged de, de los estudios a un nivel a lo mejor mínimo que estaba realizando es que te va a dar en realidad cuáles son las, las carreras o la oferta académica que debes de ofrecer a tus estudiantes ¿no? para prepararlos con las competencias que requieren para los trabajos del futuro. Hay tres grupos de colegas. Eh, dependiendo de qué combinación o qué grupo de poder es el que esté moviendo la tecnología de formación, van a ser los motivos de favor. Si son los administradores los que están detrás de las tecnologías, ¿qué quieren los administradores? Control, ahorrarla. Obviamente las decisiones que se toman con esa y van a ser completamente complicadas. Y está el otro grupo que son los profesores. Eh, y Idealistas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y esas decisiones que se toman ya no van a tener ni el impacto ni la profundidad que se requiere. Y no están los tecnólogos, el único que les el último que y traer la mejor computadora o algo que necesite. Oye, lo ven como algo lujo, algo para jugar. Pero si esos tres grupos de poder no se ponen de acuerdo en qué es lo que debe hacer, muy bien. Yo siento que hay como un divorcio, ¿no? De alguna manera, entre cuando se plantea lo académico y, y la incorporación de las TIC. Si bien el MEIF dentro de los ejes mencionaba la incorporación de las TIC... Al menos yo te puedo comentar que nosotros no participamos en nada. Surge el MEIF y después es que adecuamos los sistemas para que se pueda llevar toda esta administración del modelo, ¿no? Cuando empezamos a hacer el cambio al modelo flexible, al, al MEIF, eh, y surge por ahí el computación básica, ¿no? O sea, como que ya la computación empieza a ser como para todos y que además ahí había que tener un bloque y ya fue cuando algunas carreras empezaron a voltear los ojos, ¿no? Porque en aquel entonces, pues si no hablabas de una maestría de inteligencia artificial, de una facultad técnica, la mejor es este, la Fei de estadística y informática, por ahí algún posgrado ahí que tuviera necesidades de ese tipo, los físicos, no sé qué tanto hicieron, pero realmente creo que empieza esa parte cuando ya surge la necesidad de enseñar cómputo. Yo por lo que veo a dónde va y está planteado en alguna manera el programa o lo que se propuso es ¿Cómo podemos hacer que la educación o la investigación haga más el uso y apoye, se apoyen en esto para dar que eso viene también desde la anterior administración? La multimodalidad, con el uso de las tecnologías, y eso ya tenemos que ir avanzando. Estamos tratando de activar los CAM, ¿sí? que también es otro tema por allí que no, ha, que no ha terminado de desarrollarse. Estamos yendo con los académicos, y lo que se está haciendo es presentándole las diferentes tecnologías que existen y los diferentes recursos que ellos pudieran producir en apoyo a la presentación de sus experiencias educativas. El proyecto Aula me parece excelente, yo creo que se puede mejorar mucho más y sí hay mucha resistencia en todo esto de parte de muchos maestros. Entonces, pues hay que hacer un trabajo de conciencia, hay que hacer un trabajo de convencimiento y de ir mostrando las bondades tanto a los docentes como a los alumnos de que estas herramientas sirven, funcionan, mejoran el aprendizaje. Lo que hemos platicado mucho es que deben de definir estrategias para acompañar al académico. O sea, a lo mejor el académico ya no quiere utilizar esa tecnología, pero para eso pueden acompañarlos de, de, de chicos que les apoyen. Necesitamos de alguna manera mover a nuestros académicos y meterlos al concepto de TICS, pero TICS bien usadas con innovación y con algunas otras cosas y definir qué debemos de aprender o qué debemos de manejar y saber.